Jason and color. La Bad Company. Estábamos en territorio ruso para respaldar una operación de contraespionaje. Una sencilla misión de apoyo, decían. Aunque las cosas nunca son tan sencillas. ¿Verdad? No puedo creerme que nos estés llevando por otro campo de minas, Hagar. Mira que sois tontos. Eh, están formando ahí abajo. Marlow, ¿cuánto queda? Hanov llegará en cinco... Sin problemas. Nosotros en tres. El GPS no detecta ataques sobre nuestro hombre. ¿Seguro que está ahí, sargento? Sí. Si el cuartel general no nos ha jodido con información desfasada, ¿qué probabilidades tenemos? Lo que tú digas. Casi hemos acabado. La apuesta sube. Eso ha sido una pasada, sargento. Me ha salvado el pellejo. No morirás en mi última misión. Marlon, tú primero. Nuestro hombre se quedará solo si no nos damos prisa. En marcha. tendremos que enfrentar a ellos. Mejor temprano. Pues ya es hora. Vamos. Patrulla, un momento, a mi señal, disparad cuando diga uno. Tres, dos, uno. Nuestro hombre ya estará con su contacto, tomemos posiciones. ¡Es nuestro agente! Los tengo en la mira, Arcángel, aquí Bravo 2. Veo el vehículo y un posible objetivo de gran valor. Recibido dos. No, no, maldita sea. Será bastardo. Arcángel, autorización para eliminar al objetivo. Sargento. Arcángel, se está moviendo. Bravo 2, escuche. ¡Alto el fuego! ¿Le he tenido? ¿Hemos dejado escapar a esa basura? Hasta que no te lo diga, no tienes a nadie. Cálmate, maldita sea. Tendrás tu ocasión. Arcángel, el objetivo se ha ido. El vehículo sigue en su sitio. Bravo 2, el pueblo ahora es hostil. Proteged el vehículo. Recibido, Arcángel. Corto y cierro. Ya lo habéis oído. Bien, nosotros solos saldremos de esta mierda. No estaríamos así si hubiéramos aprovechado no hoy... ¡Moveos! Muy bien, Bravo 2, pueden abrir fuego. Asalten el vehículo objetivo. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos voy a ¡Nos voy! Bravo 2, el enemigo se cabrea. Esperen a los refuerzos. ¡Tú machaca a esos barros! ¡Apoyo aéreo! Estamos en ello. Arcángel Bravo 2 solicitando misión de apoyo aéreo cercano sobre nuestras coordenadas. Nos disparan con blindados y cañones de 50. Posición 196 alfa. Bravo 2, misión de asalto en camino. Unidades cerca. Tiempo de llegada. Un minuto. Aguante. Va a ser un minuto la hostia del largo! Recibido, Arcángel. Aguantaremos. Prendemos tres hasta que Los ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con buenos pensamientos. ¡Fuego! de la línea de fuego un poco más! ¡Entendidos, acento! ¡Aunque no habrá donde esconderse en 30 segundos! ¡Es un maldito agujero! Bravo apoyo a ello en camino. Designen el vehículo enemigo manualmente. Repito, designen el vehículo enemigo manualmente. ¡Cómbrenos identifica el objetivo! Solo a dos millas de Arcángel 4. aguante, bombas cargadas. Bien hecho, Marlon. No es la vista del cielo. Objetivos verificados. Bombas en camino. 3. tierra. Dos. Todo el mundo al suelo. Eso le dejará una marca.